Señores, Bienvenidos al test del día de hoy Entonces, mi gente, tenemos un testarudo, señor ¿Ustedes hablan ¿no un testarudo? No. El nombre estúpido que yo le puse a Entonces, miren que lo que es un testarudo, señor Ustedes ven tres cartas en la mesa Y ven una carta que está boca abajo Y ven dos datos Entonces, yo le voy a explicar todo lo que eso significa en el juego Entonces, miren lo que pasa eh, aquí cada jugador tiene la oportunidad de acumular un máximo de 16 puntos Eso significa que si acumulaste 16 puntos los otros acumularon 0 Cada respuesta correcta equivale a un punto Para tú tener el chance de responder la pregunta que yo haga Tienes que esperar que yo diga las, todas las opciones, las cuatro opciones Y el primero que diga TAS que responde Entonces tú tienes tres intentos para lograr responder la pregunta correctamente Usando esas tres cartas que están ahí Esas cartas tienen un poder específico cada uno Ahora... Vamos con la verdadera carta trampa del juego. El que se la gane puede usarla para vetar la respuesta de otro contrincante específico durante cuatro preguntas seguidas. Es que las preguntas vienen en categoría de historia, arte, literatura, ciencia, deporte, geografía, entretenimiento y quizá hablemos de un chin de República Dominicana. Empezamos con Ariel para tirar el dado. Coge un dadito ahí, mi amor. Ahora sí. Ya! Ya! Ya! Yo voy a pegar con los lentes de ratito. Ay, ven a ver que todo lo <risa> la... oh. Uno! ¡Ey! <risa> <risa> pues Reyra, el que <se> va perdiendo el... Pues Reyra, si saca <risa> seis, tienen que hacer un desempate. O, o cinco. Cinco. Y <risa> perdí. <risa> Ariel, agarre su carta... Ya! Yeah. Los Exactamente, enséñala al público. Mira qué bonita se ve, un Joker. Uy, qué divertido. Me un aguacate, tú sabes. Primera pregunta. Ok, eso suena a un youtuber, por lo tanto. ¿En qué país hay mayor número de personas que profesan la religión budista? Opción A, China. Opción B, Japón. Opción C, Nepal. Opción D, la India. Gracias. Correcto, y Ariel tiene un punto. Ariel 1, incluso Fernández. ¡Ey! ¡Ey! Fé Entonces, señores, vamos con otra pregunta. ¿Quién inventó el teléfono? ¿Qué? No, no puede responder ya, porque tiene que... Está vetado, manito, porque, porque, porque lo solicitó el grupo. Está vetado, no puede responder. No puede responder, manito. Que que la la regla dice, usted tiene que esperar que yo diga la última opción. No, pero... ¿Quién inventó el teléfono? Opción A, Boyle. Opción B, Pascal. Opción C, Bell. Opción D, Bill Gates. Tasker. Lo Loco, la macate, porque él dijo Tasque, dímelo, Ferre. Lo el... te... Correcto, y ¿tú? Ferre tiene... Un punto ¿Qué país no sudamericano estuvo involucrado en la guerra del pacífico? Opción A, Inglaterra Opción B, Alemania Opción C, Turquía Opción D, España Inglaterra ¡Correcto! Vale. La siguiente pregunta es ¿A qué pueblo derrotó Julio César? Opción A, a los egipcios Opción B, a los lusitanos Opción C, a los galos Opción D, a Todas las anteriores. <risa> ¿Cuál es la respuesta? Ya? ¿Cuál fue la segunda opción, no lo escuché bien? Egipcios, lusitanos, todas las anteriores. Tres. <risa> ¿Tres? <risa> <Dos>. <risa> todas las anteriores, correcto. Y tiene dos puntos. Pero bien. Lucy, ¿qué es lo que tú te sabes? Por <risa> Llame de manera. Ella me está mirando como que en serio. O sea, ¿no? yo he dicho tres categorías. Y... ¿En serio? A ver. Ah. ¿De qué color es la sangre de los peces? Opción A, verde oscuro. Opción B, marrón oscuro. Opción C, azul. Opción D, rojo. Casi. Roja <Risa> Él fue el único que <risa> dijo, "¿Tas qué pasó?" Tas es roja. Sí, roja, no. punto puto. Todo lo peso Cuando matan a un tiburón, una vaina. No, los tiburón ¿Estamos hey, atentos sí, atento. ¿Cuál de las siguientes categorías causa más furor Y tiene más popularidad en búsquedas en internet? Opción A Los ratones a <risas> El diablo Opción A Opción A, los ratones Opción B, los gatos Opción C, los gansos Opción D, los cangrejas La dijo Fer Correcto 3-3 Señores, la siguiente pregunta es ¿Cuál es la última cinta en las artes marciales? Opción A Roja Opción B Blanca Opción C Marrón Opción D Negra ¿Qué? Ferre, responde a la pregunta Negra ¡Correcto! Y el Ferre tiene 4 Yo que casi usando el ¿Dónde están las líneas de Nazca? Opción A, en Chile. Opción B, en Colombia. Opción C, en Perú. Opción D en Paraguay. Perú. Perú, correcto. Y tienes 5 a 3. Eh, señores, seguimos con la novena pregunta. Ay, tú no vas a dar tú nunca tú yo, qué loco. Eh, pues déjame ver cómo va a la situación. La novena pregunta es. ¿Qué significan las siglas ADN? Opción ad A. Ad ADN. No el ayuntamiento del Distrito Nacional, no. ADN. <risa> <risa> <risa> La vaina de biología. Ah, ya, ya. Ay, yo, pero... ¿Qué significan las siglas ADN? Opción A. Antigénico de dieteninol. Opción B. Ácido de Opción C. Ácido diosferinoclosco. Opción D. Antigénico disfenitoleno. Correcto, okay, ácido de ¡Correcto! Tienes cuatro. Activo ¡El día! Bueno, pues te puedes quitar... ¿Cómo te la puntuación? La puntuación está 5 a 4. Entonces, la siguiente pregunta, que es la décima, es... ¿Qué infección sale sobre la edad de la adolescencia? Opción A, verrugitis. Opción B, acné. Opción C, esema. Opción D, Caspa. Gracias. Adiós. Correcto. No, <risa> tú tienes que responder todas para ganar. Así que ditas que como que ya. Te <risa> pero pero que te equivoques, pero dices... ¿eh? Cuál es la especialidad de un médico al servicio de la ley? Opción A, un abogado. Opción B, un cirujano, opción C, un pediatra, opción D, un forense. Lucy, ¿cuál es la respuesta? Sí me la El médico que está al servicio de la ley es un especialista en, o es abogado, o es cirujano, o es pediatra, o es forense. Abogado. Lama Cation, dímelo Ariel. Forense. Sí, lo la <ríe> La siguiente pregunta es... Wow. ¿Qué jugador... Fue expulsado del Mundial de 1994 por doping positivo. Ya, yo no Opción A. Ah, si yo no se la sabe, yo lo puedo decir. Pero ¿qué Pelé? Eso? Opción B, Messi. Opción C, Batistuta. Opción D, Maradona. Tás Activo la carta de trampa de eliminarme dos do, do, do cosas. Dos te eliminan. Entonces te elimino a Messi y te elimino a Pelé. Maradona. Fue Maradona, Maradona. Sí, eres, eres, Y Ariel tiene otra respuesta correcta Eso fue No, yo lo dije del... up, lo que No, lo dijo primero yo lo dije primero Yo verdad. O sea, de que No se más Esto va a El partido de ¿Cuál de los siguientes futbolistas Ha jugado más partidos Con la selección española? Opción A Iker Casillas Opción B Raúl González Opción C, Xavi Hernández. Opción D, Fernando Hierro. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Te concedieron un turno! ¡Ey! ¿se, no, no, no, no. ¿Se ha visto bondad? ¿Se ha visto bondad? ¿Cuál es tu respuesta? ¡Eliminado! Eliminas dos. Te elimino entonces... Fernando Hierro y a Raúl González. Y solamente te queda Iker Casillas y Xavi Hernández. 50-50, tira ahí una moneda Iker e e Casillas o Xavi Hernández fueron uno de los jugadores que más partidos tuvieron con la selección española Hay gente desesperada pues, ¿sí? <risa> <risa> No era, no era, era Casillas ¡Sí señor! ¡El <risa> diablo! <risa> no, no el, el, no, no, el, el, no el, el nombre que, de, el, de el que, esa gente <risa> Y ahora ha vuelto el señor Ferreira justamente cuando quedan tres preguntas. Pero sigue, pero sigue. Entonces, Entonces quedan tres en preguntas ahí. y vamos a ayudar a los muchachos y vamos a poner preguntas dominicanas. Sí, esa es la que contestaba, güey. ¡Oh, my God! ¿En qué lugar se llevó a cabo la independencia de la República Dominicana? Opción A, la puerta del Conde. Opción B, la Puerta de la Misericordia. Opción C, la Puerta del Palacio Nacional. Así. A. La Misericordia es donde se hizo la bandera, así que haga la Puerta del Conde. La Keishon, Ariely! Responde el Ferre. Dile. <risa> la... ¿Quieres usar una la carta? La de la Misericordia. ¡Correcto! Y el Ferre tiene seis puntos. Esto está muy subjetivo. pero está bien. <risa> ¿Cuánto duró el gobierno del expresidente no. Juan Bosch? Sí, Opción obligado. A, siete meses Opción B, seis meses Opción C, cinco meses Gracias. Lucy Fueron seis meses ¡No! ¡No, Ay, no. Me okay. siete. de febrero sí, a septiembre Siete meses, correcto y Ariel tiene ocho El número de la suerte ¿Respuestas? Japón, el número de la suerte 8. no puedo decir Ocho, respuestas correctas Ariel Responde entonces, eh, ¿cuál ver. es el estadio con mayor capacidad en América? ¿Puedo verlo? Opción A, el estadio Maracaná en Brasil. Opción B, el estadio Monumental en Argentina. Opción C, el estadio Morumbi en Brasil. Opción D, el estadio Azteca en México. Hay Brasil, ¿no? Mm. A la dos Estadio Maracaná y estadio Morumbi. No, manito! ¡Se murió! Entonces, Lucy, yo descarté al Estadio Morumbi en Brasil y descarté al Estadio Monumental en Argentina. ¿Cuál es la respuesta, Lucy? ¿Cuáles son las opciones ¡No! ¡God, por favor, no! ¡No! Estadio Azteca en México, Estadio Maracaná en Brasil. ¿Ya? Yeah. ¿También? <risa> ¿También? Ya, y Lucy ganó, ta, o sea, ¿También? Lucy tenía un punto. Ella a atento a un impulso económico. El premio, el premio. El video, El premio. like El y comenta lo que mates de peor. Si no te, ¿Te, te gustó. Si no te, gustó? ¿Te, ¿Te, te gustó? gustó. Dale like un PC para confundir. ¡Exacto! <risa>